nada va a dar resultado vamos a seguir eh, aumentando los muertos, vamos a seguir aumentando los infectados porque el cumplimiento de la ley en este país es muy difícil yo no, sé, yo no sabía que en un, no sé parece, voy, voy a tener que tratar de, de vivir en, aunque sea una semana o dos semanas, un mes, en un país similar a este, para no compararlo con, lo, con los países desarrollados a ver si si es, eso es una si es Prácticamente igual en todos estos países con esta característica de que la ley es difícil, difícil, difícil de cumplir y de aplicar. Con este asunto del toque de queda y, la, y cada vez eh, vemos que se extiende, los resultados, Víctor, van a ser los mismos antes de, lo, de, los, de los cinco meses que tenemos en esta vorágine, que no disminuye, que no se haya tomado... Eh, se han tomado medidas que poco eficaces o poco, o poco en cumplimiento de, la, de estas medidas. Se ven en papel, se ven en el discurso, pero cuando tú vas a la práctica, ninguna son aplicadas. Hace, te voy a poner un ejemplo, en el punto de la, de la pandemia, hace cuatro meses o cinco meses, fui a un centro comercial de, esta, de, de aquí, de San Francisco de Macorís me pusieron en fila, me pusieron a un metro, me echaron eh, manitas limpias en las manos, eh, esperé mi turno a entrar y salir. Eso fue cuando apenas eran 100, 150 infectados, 3 o 4 muertos. Ahora son casi mil infectados por día, ¿verdad? 20 y 25 muertos por día. Y el día de ayer, después que yo salgo de pasar visita en, en, en la clínica, me llama a Gina y me manda un listado que le lleve eso. Que pase por el supermercado y que le lleve. Listo. Coño Rorice. Yo después que entré ahí, dije yo, ya me Víctor, Peor que un mercado en su tiempo bueno sin COVID peor que un, un, un estadio sin COVID una cosa, un caos y ni una señalación, ni una, señalación una, ni una señal de distanciamiento por ningún lado no vi una manita limpia no vi un chin de alcohol para uso de la persona que no, pero sobre todo es que, no, que no esté eso Víctor al mismo sitio que fui hace cuatro meses Víctor al mismo sitio Entré como Pedro por mi casa, tranquilo. Cuando entré, me di cuatro pasos hacia adentro. El corazón me brincó y dije yo, bueno, esto aquí es un Y eso es en un centro grande, en el medio de la ciudad, con la... que pueden ser vigilados por las autoridades en ese mismo centro había un, un seguridad en la puerta hace tres meses o cuatro meses ¿visto? ¿Mm? Sí. y ayer donde se registran todos infectados más 20 muertos eso pasó en un centro de comercial de esta ciudad quiere decir Víctor que yo creo que el Estado debe decir romper todo eso y lanzar a todo el mundo a la calle, hacer su vida normal y el que se jodió, se jodió y ya. Lamenta si no vamos a cumplir las leyes, si no vamos a cumplir, si Salud Pública no va a estar el ministro y las autoridades, o lo, eh, no van a ir, ¿creen que saliendo a coger preso a la gente y soltarlo? va ¿Está solucionando? eso no, no está solucionando, después tenemos cinco meses en eso y no está, está solucionando nada. Pero eso, eso ayer, Víctor, me llenó a mí de horror. Y entendí que ya es solamente si aparece una vacuna es que esto va a ceder porque no solamente el ciudadano, sino las instituciones tampoco cumplen con lo debido eh, estándar del protocolo. Aquí no hay protocolo. Aquí lo que hay es un regalo de gente hablando en la televisión y diciendo y hablando e informando, pero después en la praxis, después en el, en el terreno. Es otra cosa. Aquí no se cumple nada. Por eso los resultados Víctor de hace cinco meses y los resultados de hoy son peores. Miles y millones de pesos el estado dominando y gastando miles y millones de pesos en este en esto, en el perdí, de pérdida de por no labor ni nada de eso. Sin embargo, los resultados son cada día peores peores, entonces lo entendí claramente el día de ayer y lo, lo digo porque lo viví lo digo porque saqué mi propia conclusión y casi me muero de un infarto al ver eso pues mira Sergio, eh, nosotros estamos en el deber de seguir tocando ese tema como medio, como comunicadores eh, porque es nuestra responsabilidad hacerlo pero cuando uno sigue viendo la irresponsabilidad de nosotros, como ciudadanos, como dominicanos. Se eh, da deseo ni siquiera volver a tocar el tema. Y que como tú dices, ya sería verdad una acción extremista de soltar este hermano y no volver a hablar de esto más. Pero el mismo gobierno que lo suelte y que ya, y que como tú decías, que se joda eh, el que quiera hacerlo. Mira, así como nosotros hemos decidido, hemos, perdón, hemos dicho, la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos también ha habido irresponsabilidad por, a nivel eh, eh, empresarial, a nivel de las empresas que afortunadamente tienen la, vamos a decir, la bendición de poder abrir sus puertas y, ¿verdad? y con mucha dificultad poder mantenerse. Deben, se debe exigir, pero también aparte de exigir, deben ser lo suficientemente conscientes y tener el nivel que lo tienen para saber que las medidas de bioseguridad ellos deben acatar y otras cosas, cuando hablo de, de irresponsabilidad, fíjate por ejemplo esa situación, como la gente el fin de semana, más que quedarse en su casa, porque no es fácil, pero tenemos la obligación y el deber de quedarnos en la casa, si queremos que esta pandemia, que esto pase, es que no queremos nosotros mismos que pase, entonces fíjate por ejemplo, ahí nuestro querido máster nos coloque imágenes, de lo que, por ejemplo, sucedía ayer en la autopista Las Américas, en Santo Domingo, Camino de Boca Chica a Santo Domingo. Salen de Boca Chica gente, a las 4. Cómo la gente ratifica la irresponsabilidad, a tal forma que saben que el toque de queda inicia a las 5 de la tarde. Salen a, la cuatro, a las 4 y media, 5 de noviembre. todavía están en el lugar. En este caso, en la playa, disfrutando para cuando salgan a la autopista, para regresar a su casa, para encontrar el inconveniente que ahí ya están los repeles. Entonces, vienen los conflictos. Yo quiero decir, serio que el nuevo gobierno, el gobierno de Luis Abinader, debe sentar precedente. Porque fíjate que este, en el día de hoy, continúa otro nuevo toque de queda con las mismas condiciones, en algunas zonas, eh, con otras eh, horarios pero Luis Abinader, el presidente, el gobierno entrante debe sentar precedente y hacer que el régimen de consecuencias se cumpla, ¿sí? Lo hay que poner mano dura para que realmente se puedan cumplir las normas de bioseguridad y las establecidas en este toque de queda y en este estado de emergencia que vive la República Dominicana. Duela a quien le duela. y al dueño quien, le... quien sea pero del negocio. El gobierno negocio. Debe, de, debe de empantalonarse, y hacer que las normas, las reglas se cumplan de manera obligatoria. Ayer veía yo un señor que venía con toda su familia de la playa, oponiéndose a ser revisado, poniéndose hasta a que lo, lo tranquen, porque usted está violentando. Usted es el problema, nosotros la violamos la ley y alzamos la Ustedes, voz. La constitución de la República, un decreto del presidente, de toque de queda que le han puesto en la calle, usted lo está violando. Entonces, quiero justificarlo y justificarlo. No debe ser. Esto se ha caracterizado, se ha relajado. Y eso se debe a que el régimen de consecuencia, las, las sanciones no han sido suficientemente severas para que la gente realmente coja en serio lo del toque de queda que es la única forma. Fíjate que hay sectores serios. El, el día de hoy, nosotros, el doctor Padre Dubley, cardiólogo, ha estado bien involucrado eh, de cerca con esta situación. Y él decía... Que la República Dominicana necesita dos semanas, 24-7 el toque de queda y después comenzar entonces a hacer evaluaciones por regiones para poder abrir. Pero entonces, de nuestras autoridades parece que no lo entienden y solamente se si han eh, lo que se ha hecho del toque de queda y el estado de emergencia. A, a, a, los muertos eh, se siguen aportando, lamentablemente, únicamente, exclusivamente por la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos. Mira, vida, Vamos. Eh, para que tú veas que, que a veces uno pone ejemplo de que, ah, no, de, de países desarrollados, pero mira, yo tengo amigos que son managers y son jefes eh, y trabajan en tiendas grandes en los Estados Unidos. Y yo lo, me contacté con ellos, no, aquí se cumple, se cumple la entrada, adentro hay, hay, hay manita limpia por todos lados, los empleados... Van, eh, siguen a lo, a lo, porque hasta no son tampoco los que entran, que se pueden dominar, que aquí no, aquí desde el primer día, que hace cinco meses, aquí se cumple todo, las normas, el, eh, estamos hablando de tiendas como Walmart, estamos hablando de tiendas como eh, y cosas así, o sea, tiendas grandes, y aquí, oye, yo no entiendo, no se puede. Mira, en serio, y yo puse el ejemplo de, la, de las Américas, de las personas, los, los, los ballistas que regresaban de Boca Chica allá, Hacia Santo Domingo, eh, por, por decir, pero vamos por ejemplo a San Francisco de la porque aquí y hay un de pero aquí hay parque, aquí hay centro de, de cerrecero y que de a Pasa 5 menos 10 minutos de la noche. 5 a 10, sí, de la tarde sí, sí, sí, menos 10 minutos. Están llenos. No, no, no Entonces, esos son eh, irresponsables irresponsable, porque después que se hartan de cerveza, se hartan de, de robo, pues van para la sangre, para la calle sin mascarilla sin nada entonces, ¿dónde están las autoridades? Entonces, reitero, el nuevo gobierno del PRM, de Luis Abinader debe tomar eh, empantalonarse y estos próximos 25 días, hacer que la media se cumple y trancar a quien sea que haya que trancar sin temor a que se la vaya a cuestionar, porque está cumpliendo con la constitución de la República, así que yo espero que a partir del 16 de agosto, el nuevo gobierno que se instale haga que se cumplan las normas de bioseguridad en este país para ver si algún día, por oh Dios, salimos de esta pandemia y podemos regresar mínimamente a la normalidad. Vamos a otra pausa comercial regreso. Seguimos con los comentarios de Sergio Roberto y quienes ahora, como siempre, tratado de hacer con la mayor autenticidad posible. No le cambio, en breve regresamos.